los aterradores monstruos humanos. Estamos a punto de reunirnos y compartir nuestros relatos oscuros. Hola, gente, ¿qué tal? Mi nombre es Oxla Castro y los espero este 22 de abril a partir de las 5 de la tarde en Expo Convenciones Chiapas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 Ahí están las 12, los dos eventos que se van a realizar, uno en Chiapas, será el 22 de abril, y el otro es el día 15 de mayo. Ajá, exacto, el 6 al parecer fue la fecha final, perdón, porque no se actualizó ahí, okay, este, okay. pero es el 6 de mayo, incluso okay. la fecha en el video aparece todavía la pasada, por temas ahí de logística con el restaurante para ofrecer una mejor... Eh, pues experiencia del cliente, ¿no? con los temas de los permisos y eso eh, ya está eh, agendado para el 6 de mayo, sábado 6 de mayo Ok, ok, le damos la bienvenida a Pepe que está con nosotros esta noche y que nos viene a hablar de un tema muy interesante eh, le damos la bienvenida y nos da, me da mucho gusto a mí que esté nuevamente aquí, que podamos eh, opinar, hablar sobre ciertos temas de interés sobre Egipto. ¿Cuál es el título de esta transmisión, de este podcast? ¿Cómo lo decimos? Sí, pues, hoy, hoy vamos a hablar en términos generales de Egipto, como tal, a grandes rasgos, para entender la importancia cultural que tiene en nuestra civilización actual. La verdad es que ha jugado un rol súper importante para diferentes épocas, para diferentes civilizaciones incluso, y es importante entender por qué Egipto pues es probablemente la civilización antigua con más impacto a nivel mundial y obviamente con la zona arqueológica que más llama la atención a nivel mundial y pues básicamente su cultura es parte no sólo de cierta parte de la población sino que realmente su impacto y su influencia en todas partes del mundo es súper alta, lo tenemos que entender porque también es parte del misterio y tenemos que hacer las preguntas correspondientes para saber por qué no se han podido explicar ciertas cosas que nuevamente la ciencia oficialista trata como de minimizar, pero aquí vamos a hacer como en cada podcast y ese análisis un poquito más a detalle. ¿Tú consideras que todavía haya ruinas por descubrir en, en Egipto? Pues incluso los cálculos actuales dicen que probablemente nada más se han descubierto alrededor del 20% de lo que es visible de esa, de esa civilización, Zona. entonces pues realmente eh, es bastante amplio aparte, porque probablemente cada vez que hablamos de Egipto nos referimos muy seguido a la parte de las pirámides de Giza, pero realmente Egipto pues era un imperio muy grande, se dividían en el, eh, Egipto del alto y Egipto bajo, eh, realmente era... era una extensión de tierra que iba por todo el río Nilo bastante amplia, y es por eso que al parecer, eh, pues, solo hemos descubierto el 20% de lo que realmente está ahí. Lo acabas de señalar muy bien, que Egipto era toda esa región de civilización que se encontraba eh, conforme va al río Nilo, porque actualmente sí. decimos Egipto y pensamos en las pirámides, ¿no? Eh, pensamos pues, en las pirámides o pensamos en, incluso en el país, ¿no? Como tal, lo que, lo que identificamos. Creo que incluso hoy en día lo de las pirámides, obviamente la gente lo identifica más con Egipto, pero el país también, porque incluso el, el reino de Egipto como tal, esa civilización abarcaba lo que hoy son varios países. Ah, ok, sí. Antes era un reino que se extendía eh, por varias regiones y ahora pues obviamente hubo hay una división. Y ya uh -huh. se convirtió en un país y al que llamamos Egipto, pero el Egipto, el que vamos a hablar hoy es el Egipto antiguo, el Egipto de la civilización, de la cultura y de toda esa área que fue ocupada por estas personas eh, muy interesantes y misteriosas. Sí, incluso, incluso vamos a... esto es como una clase de historia, tú conoces un poco, pues ya estamos muy acostumbrados a este formato donde damos mucha contextualización para la gente, para que entendamos... Eh, qué es hoy Egipto, qué fue antes, pero obviamente nuestro análisis sí va a ir muy de la mano con la civilización antigua, ¿verdad? para entender sobre todo su influencia, el gran impacto y por qué Egipto es tan importante para la civilización que actualmente nosotros tenemos. Perfectísimo, cuando gustes mi hermano y con, con el tema, la pregunta o con el verso que quieras iniciar, vamos a empezar con el, los misterios de Egipto, yo le puse así. Perfecto. Entonces, eh, voy a compartir mi pantalla, y este, y pues le damos, me dices si ya ven mi pantalla. Sí. Ok, bueno. entonces yo quiero empezar, me escuché esta semana esto, y la verdad es que me pareció, me pareció muy eh, representativo, al menos para mí, por cómo he eh, tratado de ir generando conocimiento, y pues esto de que el misterio es cultura, y a eso le llamamos hoy en día ocultura. ¿No había escuchado ese término? ¿Ese término es reciente? Pues fíjate que lo escuché eh, de una persona que creo que tú también eh, tiene un impacto en ti, no recuerdo exactamente su nombre, y perdón que no le dé crédito, pero él trabajó muchos años para la revista Enigma, y él realizó pues muchísimo reportaje de investigación eh, Estas revistas que para nosotros pues fueron muy, Marcaron un antes y un después Y escuché de él el término ocultura Y menciona el misterio escultura Y la verdad es que sí me dejó bastante pues marcado pues Oye, el concepto está buenísimo porque es un juego de palabras De cultura y de oculto, ¿no? Muy, muy buen... Muy buena palabra o cultura. Eh, aquí, mira, a, a, obviamente vamos por temas, vamos avanzando poco a poco, pero la gente que manda superchats, bueno, le damos la oportunidad de, de responder sus preguntas, aunque se adelanten. Agustín Benítez nos mandó 65 pesotes y dice, pregúntale sobre la posibilidad de que haya habido una civilización extraterrestre que nos haya esclavizado. Bueno, pues incluso eso no es que nos haya esclavizado, Hoy, en términos generales, eh, si lo, si lo vemos, la tendencia es a que estamos siendo esclavizados actualmente, no, no es que haya ya pasado antes, pero energéticamente, lo hemos hablado en otros podcasts cómo funciona esto y es a lo que Salvador Freixchedo llamaba la granja humana, ¿no? Que energéticamente como estamos en una dimensión pues vamos a decir bastante densa, bastante baja, en comparación a otros entes que pueden estar en una dimensión más alta, pues es como exactamente esta granja humana, de la misma manera que probablemente nosotros, eh, pues tenemos animales que cultivamos y que eh, nos alimentamos de ellos, actualmente pasa eso mismo, pero en diferentes dimensiones, con diferentes entes y a diferentes niveles, o sea, es diferente la esclavitud cuando hablamos, por ejemplo, a nivel económico, lo que hablábamos en el podcast, de cómo funciona la economía, quiénes son los dueños del dinero, cómo está distribuido y de cómo somos esclavizados a nivel económico por el sistema, como tal lo que llamamos la Matrix, pero también a nivel energético por otras entidades, al parecer, eh, este sufrimiento, estos sentimientos, esta frustración, genera frecuencias eh, que emanamos en forma de energía y de las cuales, al parecer, también se alimentan. Muy bien, muy bien. Entonces, eh, yo creo que sí, más adelante hablaremos sobre claro. eh, posibles extraterrestres, ¿verdad?, en Egipto. Así es, así es, así es. Entonces, primero, como, como lo hago en cada podcast, me gustaría... Eh, dar un contexto de qué es Egipto, en términos generales, a eh, Egipto le llamamos la tierra de los faraones y la cuna de la civilización de Egipto, es definitivamente un destino temporal que captura la imaginación de los viajeros de todo el mundo, o sea, no he tenido la oportunidad de estar ahí, pero definitivamente eh, todos los comentarios que escucho al respecto es que realmente te transportas a, otra, a otro lugar, por eso es que lo llamamos a temporal, y bueno, eh, los antiguos egipcios de hecho llamaban a su país Kemet, que significa Tierra Negra, y esto es en referencia a, a la tierra como se veía por, por el paso del río Nilo, eh, Egipto, como ya lo saben, hoy en día lo podemos catalogar como un país ubicado al norte de África, y Medio Oriente, y tiene una población de más de 100 millones de habitantes, eh, la capital eh, de Egipto es el Cairo, que también es su ciudad más grande, eh, es, cono es conocido obviamente por esta antigua civilización, eh, y obviamente los, lo más importante de ella, pues, es sus pirámides eh, y la esfinge, que es realmente. Una pregunta, realmente, uh -huh. Una pregunta. Eh, entonces eh, el nombre de Egipto en realidad no, no es el nombre de esa civilización ellos le llamaban a su país Kemet como tal, pero vamos a ver de dónde viene todo esto de Egipto, acuérdense que vamos a ir revisando cómo se fue formatando toda esta interacción que ellos tuvieron con otras civilizaciones que han tenido más impacto en lo que conocemos hoy con nuestra civilización, para adelantarme un poco, eh, realmente la interacción más importante que tuvieron la civilización egipcia como tal eh, se remonta a su interacción con la civilización griega, que fue una potencia también y que tuvo una gran influencia en el mundo, eh, sobre todo por, pues, por todo el conocimiento y sus filósofos, y después con la civilización romana, y no me quiero adelantar, pero tiene que ver eso, y si te das cuenta hoy, nosotros hoy en día somos una civilización completamente influenciada por los conceptos romanos, Ajá, o sea, incluso nuestro calendario, este, nuestra forma política, seguimos aún, por ejemplo, la mayoría son repúblicas, tenemos congresos, o sea, vivimos bajo esa influencia mucho más apegada a esas, a esas civilizaciones que las tres interactuaron al mismo tiempo y que realmente es algo que probablemente no nos cae en la cabeza y que aquí voy a tratar de abordar mucho más a detalle para que entendamos de qué se trata nuestra realidad, tanto política, económica y en todos los sentidos el día de hoy. Estás hablando entonces de que Grecia, Roma y Egipto, las tres más importantes, conocidas y que nos dejaron todo ese legado, eh, ¿estaban al mismo tiempo? Coexistieron. Uh -huh. Ok, estaban al mismo tiempo en sus en sus diferentes áreas. Mucho más, mucho más antiguo, y vamos a ver una línea de tiempo más adelante, pero mucho más antiguo Egipto, definitivamente. Okay. O sea, pero sí, al final de, al final de, de, de Egipto, eh, pues ellos, ellos coexistieron. Entonces, lo vamos a ver, voy a agregar otros datos para que lo, lo entendamos un mejor, un poquito mejor que es Egipto hoy en día, su idioma oficial es el idioma árabe el Islam, como ustedes lo saben, es la religión predominante, con más del 90% de la población es musulmana, eh, otra cosa importante, pues que la civilización antigua, pues era una potencia en astronomía, matemáticas, y obviamente la arquitectura, eh, las pirámides de Giza se construyeron, hace más de 4.500 años, eso es básicamente lo oficial que tenemos nosotros hoy en día como civilización, eh, Egipto tiene una economía diversa, pero realmente su primer ingreso es el turismo que va a conocer, pues esta, esta, estas maravillas que tenemos ahí, eh, últimamente en el 2011, pues se ha desarrollado en Egipto y en el mundo árabe, lo que llamamos la primavera árabe, y que comenzó básicamente en Egipto, y eh, comenzó justamente con el derrocamiento del presidente Hosni Mubarak, eso es la actualidad hoy en día de Egipto. Ok. Entonces, continuamos, vamos a empezar a hablar del de, eh, inicio de la civilización egipcia, para mantenernos pues un poquito eh, en contexto, ay, perdón, en contexto de dónde estamos, eh, Regresar un poquito a lo que estamos platicando, se cree que la palabra Egipto se, se originó a partir de la palabra griega a porque como te digo ellos la llamaban de forma diferente, que se utilizaba para referirse a esa civilización en Grecia, como te menciono ellos llamaban a su propia civilización o a su país Kemet, y lo que significa tierra negra, y nosotros le empezamos a llamar Egipto, por la influencia griega que tenemos, y pues básicamente como te lo, te lo, te lo menciono nuevamente, pues nuestra civilización actual eh, tiene, un, tiene definitivamente una mayor influencia por los griegos y sobre todo por los romanos. Ah, ok. Yeah. Entonces les llamamos a Egipto, ese no sería su nombre, sí, pero así le llamaban los griegos y así es. es como ahora lo conocemos por por parte de los griegos. Así es, así es, así es. Y ahorita vamos a ver cómo se cómo se fue generando toda esa interacción entre ellos. Y, y bueno, para ponernos un poquito en perspectiva, el imperio, bueno, la civilización egipcia como tal eh, se remonta a hace 3100 años antes de Cristo, Cristo, que es cuando el primer rey llamado Menes, Menes o Kerme, eh, unió el Alto y el Bajo Egipto. Es como tal ahí cuando, cuando se define el inicio de esta civilización, cuando se da su primer faraón o rey unificador como tal de los reinos y termina hasta el 332 a.C. con la conquista del griego Alejandro Magno. Entonces, okay. ¿esto por qué es importante? Porque actualmente... Es la civilización sobre la faz de la Tierra que ha existido por más tiempo, más que nosotros. Nosotros, oficialmente, si lo tomamos de acuerdo a nuestro calendario, eh, te, si te das cuenta, pues vamos 2023 años, ¿no? Oficialmente, nosotros, como desarrollando esta, esta civilización, eh, ellos básicamente, pues han, duraron 3000 años desarrollando la <coughs> entonces sí. vamos a ponerla en perspectiva porque a lo mejor la gente y, y ahí van a venir muchos de los misterios pues eh, nosotros vemos lo que hemos desarrollado en estos 2023 años de, de civilización hay que tomar en cuenta cuando hagan sus conjeturas que esta civilización egipcia eh, al menos lo que podemos comprobar es que esos 3000 años eh, subsistieron muy bien entonces es, es, es importante este, ese dato eh, vamos, a, vamos a darle al, a, la siguiente, a la siguiente diapositiva es importante mencionar que uno de los rasgos más significativos o que conocemos más a la civilización egipcia es a través de sus faraones porque eh, la forma en la que nuestra civilización ha tratado de ir desmenuzando la historia egipcia ha sido a través de los sucesos históricos que han pasado por las diferentes dinastías eh, de los reinos faraónicos eh, los faraones eran los líderes políticos y religiosos del antiguo Egipto y se creían que eran seres divinos que ejercían un inmenso poder y autoridad sobre la gente entonces, eh, ¿cuáles son eh, los más representativos eh, los que tenemos probablemente muy relacionados en nuestro día a día, el primero es importante mencionarlo, se llama Narmer, que es el primer faraón de Egipto que unió el Alto y el Bajo Egipto hace bueno, pues ya casi cinco mil años, y su nombre significa el que queda es, es, esto ténganlo en cuenta porque después va a significar bastante, pero realmente es un nombre muy significativo <coughs> eh, pero eso significaba el que queda ¿El que? Eh, después ajá, el que queda entonces después vino Keops eh, uno, de los más, uno de los más representativos porque es el faraón que construyó la pirámide de Giza o al que se le atribuye que es básicamente uno de los monumentos más emblemáticos del mundo, eh, tenemos también a, a Menotep, que es un faraón que cambió su nombre y que todos lo reconocen más hoy en día como Akenatón, e introdujo una nueva religión monoteísta en donde adoraban al, al dios Solatén y, y se volvió muy controversial porque... Eh, al parecer pasó algo muy inexplicable hasta nuestros días con su esposa Nefertiti, la cual él quiso básicamente borrar de la historia. Eh, tenemos a otro muy importante, como es Tutankamón, quien fue un joven faraón cuya tumba fue eh, descubierta en el Valle de los Reyes, revelando muchos tesoros y arte, artefactos. Otro muy importante parte de la historia en términos generales, pues fue Ramsés II, uno de los constructores más prolíficos del antiguo Egipto, construyó numerosos templos y monumentos, y pues eh, la última de las faraones, y que ya está mucho más relacionada con la civilización que entendemos hoy en nuestros tiempos, eh, capturada en muchas películas incluso por Hollywood, eh, Cleopatra, la cual gobernó Egipto ya en los últimos años, del 51 al 30, y Cleopatra es recordada por su inteligencia política, pero sobre todo por sus relaciones eh, amorosas eh, con Julio César y con Marco Antonio. Entonces, pues ya como todos estos nombres creo que en términos generales nos suenan muy familiares, porque incluso pues son nombres que escuchamos muy a menudo cuando alguien en Hollywood o lo que sea se refiere a, a Egipto, estos nombres suelen venir mucho a nuestra a nuestro vocabulario, a nuestra mente. Ok. Quiero hablar de esta interacción, eh, hablando ahora de, de Cleopatra, porque sí jugó un, un papel muy importante. Cleopatra estuvo casada tres veces. Su primer marido, de hecho, fue su hermano. Recordemos que era muy normal para esta civilización eh, tener este tipo de relaciones, eh, entonces pues se casa con su hermano cuando él tenía 18 años eh, después en una lucha de poder de hecho Cleopatra fue ex exiliada de Egipto eh, pero re logró regresar a Egipto y retomar su mandato con la ayuda de Julio César eh, con Cleopatra incluso tuvo un hijo con él llamado Cesarión después del asesinato de Julio César eh, Cleopatra Forma una alianza con Marco Antonio, uno de los principales lugartenientes del César. Ella se convierte en su amante, tienen tres hijos, se casan en Egipto. E incluso Marco Antonio ya estaba casado, pero siguen con su matrimonio, eh, hasta que él finalmente es derrotado, muere, y ella básicamente se suicida, dicen los textos, dejándose morder por una serpiente venenosa. Sí, Entonces, sí. la historia de, de Cleopatra es este, pues bastante interesante, pero eh, vamos a empezar a entender un poquito la influencia que tuvo toda esta civilización en Egipto con lo que hoy entendemos de nuestra civilización, porque esta, esta civilización entre esta interacción entre Egipto, Grecia y Roma sí fue muy importante. Esta interacción se da eh, 323 al 30 antes de Cristo lo que se llama el periodo helenístico, donde la dinastía tolemaica eh, son los gobernantes de, de ascendencia griega que empiezan a eh, gobernar Egipto, básicamente Cleopatra tenía ascendencia griega y es por eso que ella se convierte en faraón, pero es importante porque empezaron a cambiar eh, mucha, mucha cultura entre ambas partes, eh, como tú sabes, una parte súper importante de los griegos fueron los eruditos y filósofos griegos como Euclides, Erastótenes, que estudiaron en Egipto, por ejemplo, o egipcios que empezaron a adoptar aspectos del arte y la arquitectura griega, como el uso de las columnas y frontones griegos. O sea, realmente fue una etapa, estamos hablando de alrededor de 300 años, en donde tuvieron bastante interacción, y que debemos de tomar eso mucho en cuenta para entender nuestra relación y cómo los entendemos hoy en día. Oye, dices que Cleopatra era egipcia o era griega, ya no entendí. Ella era egipcia con ascendencia griega. ¿Qué significa eso? O sea, tenía algunos descendientes ya en sus líneas de sangre, en donde ya había sido, vamos a decir, una combinación con no los griegos, es. pero ella como tal nació en Egipto, entonces era era egipcia, o sea, tenía las dos básicamente las dos las dos partes, pero nacida completamente Okay, okay, okay. Uh -huh. a toda esa dinastía que fue básicamente, eh, imagínate que eso se dio cuando eh, gri, los griegos conquistan Egipto, ellos son los primeros que conquistan Egipto y es Alejandro Magno quien realiza esa hazaña, y a partir de Alejandro Magnico, se llama, se, de Magno, se llama la dinastía tolemaica porque todos los faraones a partir de ese momento eran con ascendencia griega. Oh, ok, ok. Sí, o sea, siguieron siendo egipcios, pero con ascendencia griega. Ya empezaron a mezclarse con los griegos. Así es, así es. Y pues, eh, como te das cuenta, siguen siendo las mismas... Eh, Triquiñuelas, ¿no? De decir, bueno, la gente va a seguir identificando como egipcios a sus faraones, pero realmente eh, estaban alineados completamente a la idiosincrasia griega y por eso ya los habían conquistado. Ya, ya, o sea, estaban siendo, eh, estando en su región, pero con ya ideas y movimientos. Principios griegos. De los griegos. Así okay. es. Así es. Okay. Sí, porque en ese momento, pues los griegos, sobre todo Alejandro Magno, eh, pues básicamente salió a dominar el mundo, ¿no? Lo que ellos entendían como todo su reino, y pues fue básicamente en el momento en el que Gre Grecia jugaba el papel más preponderante a nivel mundial. ¿Y, Gre y Gre Grecia y Roma no se dieron en la madre? Al final sí, pues de hecho Grecia termina siendo conquistado por los romanos, y es donde entendemos que empieza el, el, la dinastía romana, o el imperio ah, romano como ah, lo conocemos, y es sí. por eso que todo esto empieza a tomar mucho más sentido, pero hay que, hay que verlo en perspectiva para poderlo entender de forma adecuada, ok, ok, entonces bueno, Egipto era, reinaba, tuvo miles de años estando 3, ahí, tres mil años, uh -huh. Después llegaron los griegos, eh, se empezaron a combinar con ellos, eh, metieron su ideología, le, les eh, ocuparon sus. Pues le, realmente sí los, sí los conquistaron, o sea, armamentísticamente eh, lo, los dominaron. O sea, Alejandro Magno sí era, pues, el tipo guerrero, ¿no? Que iba y conquistaba, así como lo entendemos, pero al igual que nosotros, o sea, imagínate que una vez que ya conquistaste, pues le haces creer al pueblo para una mayor factibilidad a nivel de gobernabilidad que pues siguen teniendo a sus propios este a sus propios líderes egipcios pero que ya estaban completamente eh, pues vamos a decir que mestizados con los griegos ok eh, pero hay una distancia bastante grande, o, o no sé, la verdad, eh, ignoro ya cómo está el territorio, cómo sea. Ahorita lo vamos a ver, lo vamos a ver, eh, de hecho traigo eso porque exactamente son las cosas que nos deben de quedar claras para identificar dónde estaban estos territorios y cómo era posible toda esta interacción. Sí, sí, exacto, sí, a ver, vamos a ver. Entonces, ahorita quiero hablar sobre Egipto y Atlántida, ¿dónde empieza esta relación? ¿Dónde escuchamos por primera vez básicamente el término Atlántida ya en nuestra civilización actual muy eh, influenciada por Grecia y por Roma pero se da a través de Platón que es uno de los filósofos si no es el que más influyente durante eh, la etapa griega eh, y, y de Aristóteles, ¿no? los dos probablemente mucho más eh, filósofos de nuestra etapa o de nuestra civilización moderna que tienen una influencia, incluso al día de hoy, altísima. Entonces Platón era... Ah, Platón era es, es, ¿Quién era el maestro Aristóteles? No, Platón, Platón, porque Platón nació 30 años antes que Aristóteles, okay. y Aristóteles fue en realidad alumno de Platón, estudió okay. con él durante 20 años en la Academia de Atenas. Ok, ok. Entonces, es importante sí es el... eso entonces Aristóteles tuvo la, la oportunidad de viajar a Egipto porque Aristóteles fue, imagínate que el mecenas o el patrocinador por así decirlo o su padrino como diríamos hoy de Aristóteles fue Alejandro Magno, entonces imagínate Alejandro Magno al básicamente ser el emperador o conquistador mucho más sí. importante incluso probablemente de nuestra civilización a niveles así de, lo que hoy podríamos decir, un Napoleón o cosas así, y pues Aristóteles era básicamente uno de sus consentidos, lo llevó a Egipto, pudo Aristóteles de primera mano conocer Egipto, y eso cambió la forma y la perspectiva con la que él entendía el mundo, eh, Platón como tal es el primero que escribe sobre Atlántida, eh, en sus diálogos llamados Timeo y el Critas. Eh, básicamente eh, Platón describe, y esto es súper importante, porque cómo Platón llega a esta, a esta, a todo este conocimiento, no está dicho en la historia si Platón, no está confirmado si Platón también tuvo la oportunidad, le dieron la oportunidad de ir y conocer Egipto, eso nadie lo sabe, si él tuvo la misma oportunidad que Aristóteles de estar ahí, pero lo que sí está confirmado es que Alejandro Magno lleva muchos sacerdotes egipcios a conocer Grecia, y el que se encarga de recibirlos y de básicamente pues hacer el intercambio de conocimiento es Platón, Platón a raíz de eso escribe primero el Timeo, donde describe por primera vez Atlántida como una civilización muy poderosa, muy avanzada tecnológicamente, alrededor, y esto es importante, de nueve años atrás, eh, básicamente pues esto nos abre eh, por primera vez en nuestra concepción del mundo, hablar de civilizaciones incluso más antiguas, pero quiero que le pongamos especial atención ¿a quién fue el que le da esta información a Platón para escribir? Fueron las personas más sabias en Egipto los que se encargaban de guardar todo este conocimiento y que le explicaron de dónde venían básicamente las raíces y qué otras civilizaciones este, bueno. anteriores, incluso a los egipcios. Esto va a ser súper importante después porque lo vamos a ver como algo eh, de los misterios de Egipto, pero que este dato eventualmente nos va a nos va a servir bastante para contextualizar eh, algunas cosas que no cuadran. En Entonces historia. estos sabios egipcios uh -huh. eh, le dicen a Platón, pues de dónde es su origen uh -huh. y le dan eh, conocimiento información sobre su pasado uh -huh. y Platón escribe un libro sobre todo esto que le dijeron. Sí, o sea, escribe en, en, escribe en esa parte pues básicamente mucho del origen de, de Egipto y por primera vez lo relaciona a esta palabra que se llama Atlántida, o Atlantis en inglés, donde empieza a hablarse de una civilización mucho anterior incluso a los egipcios, y les empieza a dar un origen. Entonces, entonces empieza a hablar de, empieza a ponerles fechas y hablar eh, de esa civilización avanzada tecnológicamente. O sea, entonces eh, eh, los egipcios son los primeros en hablar sobre esta otra civilización que termina siendo At la Atlántida, así es, y que así tenía es. una evolución tecnológica mayor a los egipcios. Exactamente, y ahí va a venir mucho de las preguntas, que vamos a ver los misterios, tú sabes, y eso no, no tengo problema en adelantármelo, porque pues las personas que nos están escuchando, probablemente ya saben, es una de las preguntas incluso que sostiene más en términos generales, pues lo de los antiguos astronautas, o lo conocemos de que los extraterrestres vinieron y ayudaron, que es básicamente, ¿cómo es posible que pudieran haber eh, construido las pirámides? ¿no? Y ahorita vamos a ver un montón de cosas, eh, números y cosas así para darnos idea de lo complicado que pudo haber sido el realmente lograrlo pero esto por primera vez se hace referencia a otra civilización, a muy, muy anterior a lo que nosotros entendemos como las primeras civilizaciones y de las cuales, pues, eh, hoy en día probablemente se toman por la oficial, y eh, la ciencia oficial, como mitología, o sea, es como llega a nosotros eh, esa parte de la historia, pero no conocemos, eh, pues, realmente... ¿Cuáles fueron los hechos que llevaron a escribir sobre ese tipo de cosas? Ok. Eh, esto es lo que te decía del, de la línea de tiempo, donde podemos entender un poquito mejor cómo estuvieron este, pues los egipcios interactuando, si los ves hasta arriba, son básicamente la civilización egipcia, y si te das cuenta, hubo tres eh, importantes de las que hoy voy a hablar para que entendamos nuestra realidad, lo que vivimos hoy en día, que es básicamente Israel, los griegos y el imperio romano. Si te das cuenta, interactuaron y sobre todo ya al final, eh, pues bastante, ¿no? O sea, pero tuvieron una coexistencia por mucho tiempo, si te das cuenta en esta línea de tiempo lo puedes apreciar y después, eh, pues obviamente también tuvieron mucha coexistencia con el imperio persa si lo okay. ves ahí en la segunda línea si, sí, pregunta eh, la cultura antigua la, la más antigua que se conoce es Siria es Sumeria, te acuerdas que hablamos de eso, Sumeria es la primera civilización, eh, cuando hablamos del tema de los Anunnaki, recuerdas y eh, no hay nada anterior a Sumeria en Mesopotamia no existe rasgos de una civilización anterior a Mesopotamia. Y, y si hay una diferencia con Egipto, que no es de tantos años, Egipto sale a la luz casi inmediatamente, pero la referencia de nosotros como especie en civilización, la primera es Sumeria, en Mesopotamia. Sumer, Sumeria, y después los Egiptos, los Egipcios, y, y de ahí. Y después, vemos. si te das cuenta, ya ves que empieza a salir a Siria Babilonia, Persia. Exacto, ok, ok, ok, y después okay. Israel, que es raro porque la Biblia, y hablando del Génesis y todo eso, pues habla de un origen y todo, y estamos viendo que llegaron después, ¿no? Bueno, es que ahí te va, ahí te va, eso, esa parte, y eso es algo muy bueno que tú preguntas, pero, de hecho... Eh, vamos, vamos a hablar de eso, y no me quiero adelantar porque es bien interesante, okay. pero eh, mira, fíjate, este es el tema que tú traes ahí y, y es perfecto, la historia de Israel se remonta a Egipto, de hecho porque ¿quién es el que cree Israel? es Moisés, que sacó a los israelitas que eran esclavos de Egipto y recuerdas que en esa historia ellos recibieron los diez mandamientos a través, en el monte Sinaí, okay. entonces esta parte es súper importante porque a partir de ese suceso con Moisés, ellos luego viajaron durante 40 años por el desierto, antes de llegar a esa tierra prometida que les habían dicho, lo que ahora llamamos Israel, y sí. Palestina, ellos lo fundan, pero fíjate, o sea, Moisés sale de Egipto, y si te das cuenta ahí en la imagen que tenemos al, a, a, a, abajo, eh, pues Moisés no era egipcio, bueno, era ahí, hebreo, exacto, Moisés ahí, era hebreo, pero nació en una familia hebrea durante el tiempo en que los israelitas estaban esclavizados en Egipto. Eh, los, sí, los israelitas estaban esclavizados, Comienza la historia de los israelitas y los egipcios cuando eh, se va a Josué. Cuando Josué lo venden los hermanos, lo venden a, a un egipcio. Y después, este por revelar los sueños o por interpretarlos, le interpreta el sueño al faraón sobre las siete espigas de trigo y las siete vacas flacas y las siete vacas gordas. Entonces, él lo hace como un le da poder este egipcio, este sí, este faraón a Josué y desde ahí que comienza a traer a su familia Josué a israelitas y comienzan a generar eh, israelitas dentro de Egipto y después de que estuvo Josué los los egipcios los esclavizan a los israelitas y es cuando después nace ahí este el libertador que sería Moisés Exactamente, o sea, acuérdate que esto es básicamente lo que nosotros llamamos en nuestra cultura eh, religiosa, católica y todo esto, pues, todo lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento, ¿no? Ellos lo seguían muchísimo, ¿no? Y de que y nosotros, eh, yo recuerdo una película, la tengo en la mente, esa imagen que está ahí de Moisés abriendo el mar y que podían salir y todo eso y que ha causado, pues, mucha... Eh, pues, discusión, ¿no?, de realmente cómo estuvo todo eso, y, pues, tú lo sabes, en Israel, eh, la cultura como tal de que estos sucesos pasaron así, porque fundaron Israel a partir de ese suceso, pues, no deja lugar a dudas de la importancia que tuvo y de que estos hechos, más que ficción, fueron una realidad. Ok, sí, interesante, ahí ya unimos, ya unimos estos pueblos hebreos que andaban por el desierto, no estaban juntos, se unen hasta después de que son liberados del esclavismo de los israelitas. Y cuando tú ya mencionas que es. Moisés les da los diez mandamientos en el monte Sinaí, de a partir de ahí se vuelve ya el pueblo de Israel. Y ahora acuérdate, a partir de ahí, Israel ha tenido un profundo impacto en nuestra civilización y continúa siendo súper importante a nivel religioso y cultural para judíos, para cristianos y para musulmanes, o sea, es, es algo tremendo Israel, probablemente todos los sucesos históricos que ahí se dieron eh, son sin precedentes y como tú decías, vamos ahorita a verlo en un mapa para que entendamos dónde se estaba desarrollando la civilización y la historia humana de esos momentos eh, y quiero poner en énfasis para los que no entienden un poquito cómo funciona la ideología eh, judía eh, los judíos no reconocen a dios como a jesús perdón como su mesías o como el hijo de dios y por lo tanto no juega un papel tan importante en sus creencias religiosas más sin embargo los diez mandamientos son un conjunto de principios bíblicos que comparten tanto el judaísmo como el cristianismo pero la forma interpretativa en la que se aplican son diferentes entre ambas religiones bueno, una cosa también ahí es que eh, en realidad los diez mandamientos no eran 10, son como ciento y tantos, que yo recuerdo cuando leí la Biblia, me parece que eran ciento y tantos, no sé si estoy en lo correcto, o esos diez nada más nos los redujeron para que los entendamos y los aprendiéramos, pero en realidad eran un chingo. Sí, eran muchos, era, era bastante, y es que después empezaron probablemente, como como tú lo dices, a pues tratar de concentrar o resumir en ciertas acciones y comportamientos para el, para el, para el humano y como lo menciono aquí, pues, fueron al final interpretados de forma diferente, depende de la religión que los aplica. Sí, exacto, muy bien, vamos ahí. Este mapa es creo que lo que eh, tenías tú la duda de exactamente, cómo estaba dividido en aquella época nuestra realidad. Todo esto que está marcado en gris era lo que correspondía ya a cómo estaba dividido el imperio romano al momento del nacimiento de Jesús. Ajá, para que lo pongamos en perspectiva, si te das cuenta, eh, ahí está Jerusalén, lo ves a, ahí cerquita de Alejandría en Egipto, ¿Sí? donde... Entonces, ve este Egipto, y está muy cerquita de Israel, que es donde está marcado Jerusalén. Si no, te das cuenta así. que está muy lejos. Sí, y ya, es que, ya ves que mu muchos chistes y bromas se hacen de, te tardaste en llegar 40 años, ¿no? Aquí Exacto. Sí, <risa> sí te acuerdas, ¿no? De eso de hoy te marca el Google Maps caminando, no sé. Es que Dios lo hace caminar o perderse por 40 años al pueblo de Israel, porque se hicieron su toro de oro, su... Su dios falso, dios se enoja y los castiga con 40 años, dándole vueltas hasta llegar a la tierra prometida y en el Google Maps marca que, pues te haces no sé cuánto tiempo, pero pues 40 años obviamente no, ¿verdad? Está cerca. Exacto. Exacto, es, eh, y, y, y eso hay que tomarlo en cuenta, si te das cuenta, pues en lo que hoy conocemos como Italia, es donde empieza esta civilización y donde florece mucho más el imperio romano, en su sí. ciudad Roma como tal, ah, pero sí. si te das cuenta en esta isla que está, eh, todo esto que vemos aquí es el Mediterráneo, te darás una idea de qué papel tan importante jugaba el Mediterráneo, en ese, en ese momento, porque era básicamente, básicamente todo lo que estaba pasando importantísimo, incluso que hoy afecta a nuestra civilización, de todo el mundo, todo se daba aquí, teníamos a Roma, teníamos a Grecia, e incluso hasta arriba ves a Londres, que ya estaba, era parte del Imperio Romano, eh, Jerusalén, Egipto, pero todo se daba en este centro, si te das cuenta, eh, Grecia y Egipto como tal, estaban divididos pero había navegación para que pudieran llegar, obviamente pues era lejos para ellos, pero si lo pones en perspectiva hoy en día y lo ves y real como lo estamos diciendo, pues realmente todo estaba conectado. Oye, sí interesante lo que estás mencionando porque todo el mundo y solamente en esta pequeña parte sí. sería como del tamaño de México, uh -huh. <risa> más o Exacto. menos, se, se, se creó la historia que conocemos desde el principio. Así es, así es. En, un, en un pedazo del tamaño de México. Ahí es básicamente donde pasaron los primeros 3000 mil o 4000 mil años de nuestra civilización. Los sucesos que hoy, que hoy rigen la forma en la que vivimos, en la que gobernamos, en la que utilizamos el dinero, o sea, en la que tenemos a nuestro sistema político, todo se dio en esta parte del mundo en un pequeño pedazo, ahí es donde toda la historia que todos conocemos, de ahí surgió, ahí están, como mencionas, Roma, Grecia y Egipto, mira que Creta, hace una parte importantísima, porque los viajes en barco seguramente facilitaron el desembarque en Greta, y de ahí llegar hasta Egipto. Exacto, incluso por ejemplo, creo, y esto es eh, probablemente un paréntesis, y eh, probablemente me gustaría como proyecto que tal vez viajáramos juntos a estos lugares enigmáticos, invitar a algunos de las personas que son parte de tu auditorio a realizar ese viaje, y creo que la verdad sería un viaje cultural impresionante, eh, que nos llenaría completamente, complementaría mucho lo que hoy entendemos, pero que definitivamente nos haría pues un cambio de paradigma el conocer estos lugares tan históricos. Exacto, de hecho te lo iba a proponer al principio pero del programa, de que fuéramos a Egipto, ya que tú no has sido yo tampoco, pero mira, lo acabas de hacer mucho mejor, porque si sí, sí, seguimos la línea de las eh, civilizaciones más importantes que tenemos ahí, pues sería algo increíble, ¿no? sería una forma de, de ¿Sí, regresar el tiempo... Lo, lo único que yo le agregaría a este mapa que conociéramos, o sea, que empezáramos exactamente como se fueron desarrollando, o sea, me, me gustaría que conociéramos primero Sumeria, que obviamente ahorita está muy difícil de ir, Irak, porque ¿no? ese día es en Irak, y de Sumeria, viajar a Egipto, viajar a Grecia, viajar a Roma, viajar a Jerusalén, y al menos eso ya sería completamente, pues ahí yo creo que sí, un viaje que te cambia la vida. Sería increíble, oye, vamos a pensarlo para que suceda, vamos a pensarlo. Eh, entonces, eh, pasando, ya que creo que dimos un contexto bastante importante para que toda la gente eh, estemos en sintonía de lo que representó a nivel cultural, a nivel político, cómo se fueron dando estas relaciones entre civilizaciones, incluso formatando hasta lo que hoy son nuestros lenguajes, lo que platicamos al principio, la influencia griega, la influencia romana, eh, muchas personas probablemente son más conscientes que otras de las influencias que tenemos hoy como civilización de nuestras civilizaciones antiguas, pero que sin duda alguna, pues entre ellas tienen su propia historia. Eh, conociendo un poquito más a detalle, y esto quiero pasarte a ti un poquito la pelota para que le platiques a tu auditorio qué conoces sobre estos dioses, ya que se han mitificado mucho, sobre todo en temas de misterio y en temas que tienen que ver pues con fantasmas y con cosas así, porque son dioses eh, egipcios que juegan un papel preponderante en nuestras creencias, eh, en nuestra civilización, eh, como lo sabemos ellos adoraban a un dios superior que se llama Ra, el cual era el sol básicamente, eh, al cual le decían que era un sol y creador, a menudo considerado básicamente el rey de los dioses y que vemos ahí abajo eh, a Ra, pero Osiris también jugó un papel súper importante porque era el dios del más allá, eh, creía en la resurrección, la fertilidad y también estaba asociado con el río Nilo, Isis, como tal, la diosa de la maternidad, la fertilidad y la magia, y también fue la esposa de Osiris, Horus, quien era el dios del cielo, y la realeza, a menudo representado como un halcón, o con cabeza de halcón, ahí, eh, ahí faltaría nada más, ah, pues ahí está, ahí está, este, bien, Anubis, que es el dios de la momificación, y el más allá, a menudo representado como un chacal o con cabeza de chacal, tenemos a Tot. para mí Tot es de lo que más juega influencia a nivel personal, eh, porque él se le atribuye la reencarnación después en Hermes, y que tiene mucho que ver con básicamente eh, todo el conocimiento como se ha propagado, desde mi punto de vista, eh, Tot y me siento muy identificado con todas las, las cosas que él ha traído en sus diferentes recarnaciones pero es el dios de la sabiduría la escritura, la luna a menudo representado por el ibis o con cabeza de ibis y también tenemos a Hathor que es la diosa del amor, la belleza la maternidad, a menudo representada con una vaca o con cabeza de vaca Bueno, fíjate que estos eh, los primeros tres que o los primeros cuatro que hablaste eh, tienen que ver ya con los temas de ocultismo y de estas, eh, estas ciencias oscuras, en donde los símbolos eh, se representan en estos, digamos, en estos grupos como poder, ¿no? Eh, tenemos el ojo de Ra, que aún lo seguimos viendo en el dólar, y la pirámide también, que nos remonta precisamente a, a los inicios de algo eh, yo creo que estaríamos hablando de, la, de lo que es los Illuminati, ¿no? Sí, bueno, es que son simbolismos eh, que se siguen reutilizando eh, porque pues, pues realmente eh, significan bastante, no podemos decir que incluso los Illuminati no, mucho de su conocimiento de estas sectas eh, se remontan al conocimiento creado en esta civilización entonces suelen tener pues cierto respeto y suelen mostrar en ciertos simbolismos pues sus influencias marcadas a través de estos símbolos exacto exacto. vemos ahí el, este dios principal Ra que es el sol que está presente eh, todo el tiempo es omnipresente tanto ¿Cómo? está como de día como de noche por eso es el sol, el Ra, eh, sería el, el dios que todas las culturas a su vez le rendirían culto porque sería el astro o el, el cuerpo más eh, increíble y poderoso, el que nos da vida, el que hace que todo florezca y exista, que tenga existencia en nuestro planeta. Así es, así es. No, de, definitivamente entender eh, sus creencias es, es importante porque te va formando un criterio de cómo es que ellos veían la vida, recuerda que a través de nuestras creencias es cómo actuamos en base al sentido que le damos a la vida, entonces pues en este caso nos damos cuenta que creían en la recarnación, eh, creían eh, pues en el más allá en la muerte, o sea, no, no, nos da un buen eh, preámbulo de su sistema de creencias, y esto es súper importante para entender, pues, cómo es que vivieron y por qué hicieron eh, las cosas que hicieron. Muy bien. ¿Cuáles son las grandes preguntas? Vamos entrando un poco en, en tema, eh, ¿por qué se volvió Egipto? Probablemente uno no. de los temas referenciados en el misterio, pues más importante porque las pirámides son tan majestuosas y esto sí hay que dejarlo claro, o sea, a nivel arqueológico no hay nada que pueda competir con lo que ellos lograron hacer ahí, incluso para nuestra civilización, hoy en día tratar de igualar lo que ellos hicieron Suena difícil, prácticamente llegando imposible. Y eso realmente, pues, le da un sentido eh, diferente a la concepción que tenemos de ellos. Una de las preguntas, aquí trato de encapsularlas, vamos a ir hablando de estos misterios poco a poco, pero es, ¿los extraterrestres ayudaron de alguna manera o tuvieron alguna influencia en la construcción de estas pirámides, eh, y por eso es que vamos a evaluar la construcción, para saber si fue algo posiblemente eh, llevado a cabo únicamente por ellos. Eh, ¿Cuál es el verdadero propósito de las pirámides? Que esa es una de las preguntas que, incluso hoy en día, con la tecnología que tenemos de exploración, de excavación, no nos queda claro y no se puede llegar a una tesis comprobable donde se especifique a detalle y con certidumbre cuál fue el verdadero propósito por la que fueron este, creadas. Una de las cosas más eh, controversiales también, que ya es completamente aceptada con la ciencia, pues es la alineación que tiene con la constelación de Orión. Y esto nos levanta pues muchísimas preguntas, ¿no? Porque esa obsesión y, y pues al parecer pues si sí es algo que... Eh, querían ellos dejar muy en claro esa relación eh, la verdadera edad de la Esfinge es otra de las cosas más controversiales y vamos a ver en un ratito por qué, y bueno pues hablamos de las cámaras ocultas y secretos a nivel del ocultismo y a lo mejor aquí tengas una historia o algo que has escuchado, pero sobre la maldición que se dice tener de los faraones o de las personas que eh, entran a estas tumbas. Sí, bueno, acabas de dar ahorita casi casi lo que son los títulos de algunos misterios de Egipto, me parece los más Eso. principales. Así es. Eh, y claro, de cada uno de estos se dicen muchísimas cosas. ¿Quieres, vamos analizando uno por uno? Vamos a empezar con este. Okay. La construcción de la pía y eh, para nada más ponernos en contexto vamos a dar las medidas para que la pongamos en nuestra mente, la altura original eran 146 metros y eh, ahora por la del desgaste es de 138 metros, la longitud de la base es de 230 metros y tiene un volumen de, de 2.583.283 millones metros cúbicos, esto quiere decir que pesa 5.9 millones de toneladas, lo entendemos, o sea, para que nos demos una una idea, se los voy a poner nada más en perspectiva, esto, esta pirámide, ocupó 2.3 millones de bloques de piedra, cada uno entre un peso entre el mínimo dos y máximo hasta 80 toneladas, cada piedra. Ok, aquí una de mis preguntas que yo haría si, si voy a, a Egipto es ¿Dónde está la cantera? ¿No? Porque nos parece que es todo tierra. Sí, no, y sí está, está documentado, estaba a unos kilómetros de distancia, pero yo no me haría esa pregunta, eso ya está contestado pero la pregunta, vamos a imaginar que en ese momento, nosotros hoy en día, hoy en día, con la civilización, la tecnología y todo que tenemos, mover esos kilómetros, una piedra, sin desgastarla, de 80 toneladas, sí. imagínate, nosotros con nuestra civilización, no lo podemos hacer, la tendríamos que dividir en varias, traerla, o sea, explícame cómo ellos movieron de donde estaba esa cantera a donde estaba en Egipto a donde construyeron la pirámide cómo pudieron mover bloques de 80 toneladas eso es lo que nos seguimos preguntando y por eso siempre es la pregunta de que si los extraterrestres hicieron las pirámides y pues algunas personas también lo toman una, como una pregunta absurda pero tampoco la respuesta está clara de que los egipcios, los humanos, lo hayan hecho, claro que... o incluso lo, lo que también, o sea, no solo es si los extraterrestres las hicieron, es, estamos probablemente menospreciando los, la, la, el avance tecnológico que ya tenían estas civilizaciones, ¿Se ¿Sí claro, me o sea, porque como no lo tenemos nosotros, damos por hecho que ellos tampoco, Exacto. pero es básicamente, pues ya sabes, es un tema de egos, de decir, cómo lo lograron y, y probablemente tenían más conocimientos, y, y por eso re, regreso a datos con los que estoy platicando, recuerden que esta civilización vivió más de lo que nosotros llevamos viviendo, tres mil, años? Para de, tres mil años, tres mil años, ¿cuántos llevamos nosotros? Básicamente, pues vamos con el calendario, básicamente nosotros como civilización, como, como civilización conjunta, construyendo y llevando una mentalidad en conjunto, llevamos básicamente, pues, nuestros 2023 años. 2023. 2023. O sea, a partir de que ya se, se da este <risa> Imperio Romano y que empezamos a unificar, porque vamos a imaginar que en términos generales, pues ahí es donde se empieza ya como tal a generar... Eh, más agresivamente lo que nosotros podríamos decir nuestra civilización actual, sí te das cuenta que todos, los todo, todo el mundo tiene las mismas influencias, estamos mucho más orientados, entonces ellos imagínate que pues obviamente solo vivían con su influencia y vivieron durante tres mil años de esa manera. Tres mil años, claro, también se menciona, que las pirámides no, no terminan, eh, no terminan en punta, las puntas al parecer desaparecieron o son mm. las puntas que tienen en los museos, que tampoco no son tan grandes y que son de granito. Así es, así es, y ahora ven los números con los que se presentan las cosas, o sea, se supone por ejemplo que esta pirámide se llevaron en construirla 20 años, Ajá. 100 mil personas trabajando todos los días, y tuvieron que, imagínate, mover, colocar, 12 bloques de estos entre 2 y 80 toneladas, para que estos números den, 12 bloques cada hora, cada hora, o sea, fíjate, para mí, lo que, lo que, lo que es totalmente no tener, o sea, ninguna lógica, honestamente, tú crees que incluso nosotros hoy con nuestra tecnología, ¿podríamos mover 12 bloques de estos y alinearlos perfectamente, 12 bloques por, ¿Por cada o? hora? No, no, no, no. O sea, o sea ni no. siquiera los albañiles probablemente están colando hoy en día cosas en una hora, eh, o sea, hay que ponerlo en perspectiva, ¿por qué no, no tienen nada de lógica pues estos números? Y pues realmente es inverosímil creer que todo lo hicieron... Así no nos imaginamos como lo tengo la imagen de ya las personas sin zapatos, este, sí, sí. jalando todo y que hacían todo esto de 12 bloques colocados cada uno. Oye, pues si las ballenas que ponen para los puentes se tardan como una semana y con grúas. Uh -huh. no, no te digo, o sea, se hizo ese ejercicio. Nosotros hoy, nuestra civilización, no podría lograr eh, lo que ellos hicieron, se supone que esos 20 años. En nosotros hoy no podíamos no podríamos con lo que tenemos hoy tecnológicamente no podríamos incluso no sé si acomodar dos, dos piedras de esos tamaños en una hora eh, sea también plausible para que nosotros ya lo realicemos probablemente o sea digo, se tendría que hacer mucho análisis pero de verdad que lo que aquí, lo que aquí viene importante es que tenemos que entender que hay una parte súper importante que no estamos entendiendo o que no tenemos la historia completa, aparte de que ellos en sus jeroglíficos no explican para nada ni los propósitos de las pirámides y mucho menos cómo las construyeron. Sí, hay una pregunta que revela los corchos y el, pues los códigos egipcios, es Champollion, eh, y también hablando de la historia de Champollion, los, eh, bueno, el Vaticano le pide a Champollion que no revele todo lo que pueden leer en Egipto, es decir, todo lo que sabemos de historia de Egipto fue controlado por los eh, por los ingleses, por los franceses, y de acuerdo también a, a lo que decía el Vaticano el Papa, porque no querían que eso se confrontara con los textos bíblicos, entonces hay muchas cosas que se callaron y que hasta la actualidad quizás siguen ocultas por eso esto que mencionas ¿crees que no hayan encontrado nada del cómo fueron construidas las pirámides o que sí se encontró y se tiene bajo llave? Mira, en este caso yo te podría decir que como tú ya lo sabes y es conocido en el mundo del misterio la cantidad de información que tiene el Vaticano porque recuerda que incluso pues a partir de Jesús, se creó la Iglesia Católica Romana, eh, entonces, este, pues ellos, la cantidad de información que tienen, eh, especialmente histórica, es invaluable, eh, tú sabes que una de las eh, cosas, o de los, eh, pues de lo más valioso que tiene el Vaticano, es su biblioteca, son todos sus textos, toda la información, y al igual que hoy en día, eh, por ejemplo, sabemos que hoy domina el mundo Estados Unidos y cosas así, hubo un tiempo, tú lo sabes, la historia nos los dice, el mundo fue controlado también por el Vaticano, se hicieron muchas cosas, la Inquisición, o sea, eh, tú sabes el papel, y lo hemos platicado aquí en estos podcasts, tan preponderante a nivel político, social, económico, que jugaba, por ejemplo, un papa, no solo a nivel... Eh, regional, a nivel mundial, la influencia que tenía sobre, sobre reyes, y, y eso, y eso y, imagínate la cantidad de información que ellos tienen guardada, recuerda que Egipto fue conquistado primero por Grecia, Grecia después es conquistado por los romanos, y los romanos toman posesión de Egipto, y, y, y la iglesia católica es básicamente romana, dónde está su sede, está en Italia, donde era la base completamente de la, del imperio poder. romano. Sí, del imperio romano. Muy bien, entonces, no sé si haya textos, eh, si haya papiros, si haya jeroglíficos, si haya corchetes que hablen sobre la construcción de las pirámides. No hay información esto que, que se sepa en el mundo y eso las hace más misteriosas y nos hace, claro, preguntarnos y dudar de cómo es que fueron construidas. Eh, al no tener ningún dato ni ningún corchete que hable sobre esto, pues eh, podemos pensar que, pues claro, fueron los egipcios con una tecnología o con una forma de organización increíble, o que fue alguna otra cosa, ¿no? En este caso, pues siempre le echamos la culpa a los extraterrestres. Y aquí es donde apelo mucho al sentido común, que a veces no es tan común para todos, pero, y es por eso que lo quiero poner siempre en perspectiva, porque eh, la ciencia oficialista <risa> trata de hacernos creer cosas que ya viéndolo a detalle con lupa, la verdad es que no se sostiene por ningún lado y tiene mucho que ver nuevamente el acceso a la información, la eh, contextualización correcta de los datos para formarse un criterio un poquito más amplio. Bien. Eh, ¿Qué es lo que nos dice? Esta es otra teoría importante y quiero mencionarla y tiene que ver mucho con el propósito de las, de las eh, pirámides. Hay un concepto hoy en día que se ha vuelto más popular y más popular cada día, pero que no está nuevo, realmente viene de aproximadamente 1922 y tiene mucho que ver con la forma que hoy entendemos nuestra realidad, hemos platicado en los otros podcasts uh, de física cuántica, de cosas así, pero es importante que hoy en día se ha evolucionado en un término para entender a la Tierra como un ser vivo, y creo que más gente hoy en día que están pasando por este despertar, en muchos sentidos por la misma situación que está pasando en todo el mundo, eh, nos da a entender, y tú te das cuenta que aparte hay un patrón a nivel mundial, porque lo vivimos eh, las personas que estamos también en América, donde nos damos cuenta que este tipo de arquitectura no era una arquitectura que solo se diera en donde se supone que hace 5000 años ellos no tenían contacto sí. con nadie, pero que te das cuenta que la misma arquitectura fue empleada a través de todo el mundo, sí. que son las pirámides. Eh, nosotros la podemos ver... En Teotihuacán, por ejemplo, como una de las más representativas, y pues tú has viajado al Perú y has visto eh, todo ese tipo de, de arquitectura que tiene mucho que ver con esto, ¿no? ¿Qué sí. es lo que se dice? Que entonces se empieza a crear este concepto de las líneas ley, que viene muy relacionado a la posible alineación que existe de estos sitios antiguos y sagrados, monumentos y megalitos, que tienen un significado espiritual y místico, son como chakras energéticos para este ser vivo que llamamos Tierra y que entonces estaría jugando pues de una red energética que probablemente no entendemos, pero que otra civilización o algo más arriba sí puso a muchas civilizaciones a trabajar bajo el mismo objetivo y eso también lo podemos ver claramente. Antes no existía toda esa información para poderle darle sentido, pero hoy que lo podemos ver, viajar, ver fotos, sabemos que había una conexión impresionante en todas estas eh, civilizaciones prehispánicas. Eh, sí, de la, de la antigüedad, las civilizaciones antiguas, en toda esta región estamos viendo una imagen en donde vemos estas líneas que pasan por algunos de los sitios de importancia de, de las antiguas civilizaciones. Sí, Sí, o sea, porque juegan un papel al parecer muy importante, ya hay mapas que los definen, y al parecer estos puntos energéticos eh, sí juegan un papel muy importante, y probablemente estas pirámides estaban ayudando a focalizar mucha de la energía, sobre todo del Sol, en estos puntos geomagnéticos, que al parecer estas civilizaciones entendían mucho mejor que nosotros, ajá, de saber, imagínate que en vez de actuar como un solo parásito viviendo en esta, en esta tierra sin tomarla en cuenta como que es un ser vivo, ayudarla a mejorar la afluencia energética, es como nosotros actualmente, te voy a dar un ejemplo, nosotros en nuestro cuerpo humano tenemos algo llamado microbioma, que es básicamente un kilo de bacterias que nos ayudan a, a vivir, Ajá, sin eso no podríamos vivir, nos ayudan en muchos sentidos, pero el más importante, por, por ejemplo, a nivel del sistema inmunológico, pero son bacterias que sin ellas no podríamos vivir, nosotros en muchos sentidos o en una analogía, estamos viviendo en este sí, cuerpo este. que es la tierra, pero depende de cómo estemos viviendo, si estamos siendo solamente parasitarios, o si estamos haciendo algo también por eh, mejorar las condiciones de vida de nuestro, ¿no? nuestro, pues, nuestro hábitat donde nosotros vivimos, pero te digo, tiene mucho que ver con la conciencia eh, de dónde estamos, de quiénes somos, y creo que en ese sentido a mí me da la impresión que estas culturas a ese nivel espiritual, a ese nivel cultural, Estaban mucho, mucho más desarrolladas que nosotros. Eh, estamos hablando de que quizá nosotros seamos como esas células que, uh -huh. que son positivas para el cuerpo o que en algún momento pueden convertirse en negativas. Exacto. Somos, somos como células en, en la Tierra, sí puede ser. Puede ser, sí. Pues estamos viviendo, como tal, somos más como una bacteria, como un virus, como eh, un parásito, dependiendo de lo que estés haciendo, pero realmente nosotros los tenemos también en nuestros cuerpos y tenemos que aprender a vivir con eso, pero al final, te digo, es eh, entender que somos parte de un organismo vivo mucho más grande. Exacto, sí, exacto, somos como las bacterias de este cuerpo que es el planeta. Así es. Si, si tenemos esta analogía, entonces estamos hablando de que todos los planetas pues son cuerpos y que si son cuerpos deberían de tener bacterias también. Es que es de lo que estábamos hablando. Por ejemplo, imagínate que ¿te acuerdas cuando platicábamos de física cuántica y entendíamos cómo funcionaba pues básicamente todo esto de la fisicalidad, densidad, dimensiones, eh, tratábamos de darle una explicación un poquito más a nuestra existencia, no desde el plano material, sino desde el plano energético, como tal, entender el alma, por ejemplo, entender el espíritu como tal, y que dependiendo de tu nivel energético, les platicaba que eh, esta alma, no ha, una alma completa probablemente no alcanzaría... A acoplar perfectamente un cuerpo físico como nosotros, y entonces está dividida en lo que nosotros llamamos fractales, que puede ser desde 12 hasta 144, pero qué pasa si un alma mucho más avanzada, que no quiere vivir esa experiencia eh, completamente fractalizada, puede llegar a ocupar un planeta completo, probablemente es un concepto bien complicado de entender, pues, si todavía no comprendemos eh, conceptos más prácticos de física cuántica y probablemente estamos muy cerrados a que nuestros pensamientos apenas, nuestras ideas van muy reflejadas a lo que entendemos eh, lo que conocemos y lo que podemos explicar y lo que te decía, muchas veces esas ideas van muy relacionadas o muy limitadas a los sentidos de tu cuerpo que es básicamente la forma en la que tenemos de explicar nuestra realidad pero que veíamos, que incluso les explicaba, ¿no? la cantidad de colores que vemos son limitados, los sabores son limitados, todo es muy limitado, la realidad que nosotros percibimos no es la realidad que existe, incluso hay más espacio vacío de lo que nosotros vemos, pero no lo podemos experimentar porque nuestros receptores a nivel de nuestro cuerpo es lo que nos permiten ver, es como si estuvieras en una realidad virtual que esos lentes que nosotros hoy tenemos como realidad virtual, realmente son tu cuerpo entero, y son lo que te permite experimentar lo que estás viviendo en este momento. Pero si ya lo vemos a un nivel mucho más avanzado, pues entendemos que estas energías pueden estar alojadas en, en, en planetas completos y viviendo su propia experiencia. Ok, ok. Sigamos, el ejemplo de los parásitos, me, me parece que es lo más básico, porque es lo que podemos... Eh, tener físicamente ¿no? y cuantificar. Así es, así es. es, es una analogía muy básica que le entendemos y, y, y pues que está ahí muy presente en nuestra realidad. Eh, pasando a otro de los misterios, muy importante para entender eh, y explicar y darle un sentido probablemente pues más eh, conectado a una realidad más exterior, Qué interior sería pues esta relación que tiene la civilización de Egipto con la constelación de eh, Orión. Eh, las pirámides de Giza están alineadas con la constelación de Orión. Específicamente, las tres pirámides principales están alineadas de manera que reflejan las posiciones de las estrellas en el cinturón en el cinturón de Orión. Otra teoría sugiere que la alineación se basó en creencias de los antiguos egipcios sobre el más allá y su deseo de conectar a los panagones con los dioses, eh, algunos dicen que esto nada más es eh, que plasmaron eh, su conocimiento científico, eh, astronómico o astrológico, entonces, ¿tú tienes alguna opinión sobre, sobre esta relación, algo que hayas escuchado o algo que te gustaría mencionar? Pues mira, solamente indicar que esta constelación de Orión y precisamente el cinturón, que son las tres estrellas, eh, tienen algo que a todo, a todo el mundo, a, toda, a todo ser viviente, eh, con raciocinio, pues ha impactado. Es algo que de noche vemos y es imposible no relacionarlo con algo, no interpretar eh, estas tres estrellas. O, u otras constelaciones como lo son las pléyades, ¿no? Me parece que Orión y las pléyades, que también tienen que ver mucho con la temática ufológica de contactismos y seres venidos del cosmos, eh, tienen que ver eh, con la fascinación del hombre al observarlas cada noche. La conjunción de estas estrellas tiene algo que eh, atrae, atrae la atención del hombre. No sé si estas pirámides estén hechas eh, para, para representar al cinturón de Orión en la tierra, o por algún tipo de energía que, que eh, estas tres produzcan. Recordemos que es que Kefren y Miserinos, las tres pirámides, que se dice pudieran ser las tumbas de estos tres faraones, pero la pregunta también es el por qué no hay más de este tipo, ¿no? Así es, así es. La, la, la verdad es que, por ejemplo, se empezó a dar de manera oficialista, que la única razón en la que, que tenían estas tumbas era de... Te digo, otra vez yo creo que menospreciando eh, mucho el nivel intelectual que estas civilizaciones pudieron llegar a lograr, y poniéndolas un poquito más irracionales, diciendo, la única cosa que servían eran de tumbas. A estas marchas forzadas... Eh, solamente para crear la tumba del faraón, eh, te digo, probablemente desde mi punto de vista, no dándole la importancia cultural, si podían lograr estas cosas arquitecturalmente, eh, hablando, eh, el proceso, la dedicación, están diciendo, no, es que ellos solo pensaban, vamos a hacerle la tumba al faraón, o sea, primero es como llevarlos a un gran nivel intelectual y después decir, no, pero su objetivo final era muy superfluo, ¿sí me explico? Entonces, este, es un poquito complicado de entender y esta es otra cosa que, que quería mencionar para que se quede ahí nada más, como el dato, este misterio del que ahora voy a hablar es súper importante, súper, súper importante porque la evidencia que existe para desacreditar al oficialismo en esta es mayor a cualquier cosa que un científico hoy en día pueda debatir, que es básicamente la edad de la esfinge y que cambia en sí toda la historia que se nos ha vendido de Egipto. Eh, la historia oficial de Egipto, como tú dices, las personas, cualquiera que sean, o las civilizaciones o los imperios, que han sido responsables por eh, retener toda esta información dicen que la esfinge debe de tener 2.500 años eh, bueno 2.500 años antes de cristo o son sea, unos 4.500 años actuales de antigüedad es decir que la esfinge tendría que ser más antigua que las pirámides no eh, de, de, de, la, la ponen acuérdate que como fueron o sea imagínate que fueron 3.500 años antes de Cristo, ellos lo ponen ahí como a la mitad, es decir, si sí es parte de este imperio, también lo hicieron ellos, y la tratan de poner, eh, de situar, eh, durante el periodo egipcio, lo más importante de esto, eh, es que, no hay forma ahorita alguna, que nosotros en nuestra civilización, con algún método científico, podamos fechar, la edad de la Esfinge de manera precisa, pero la, eh, el estudio más cercano que tenemos para determinar la edad de la Esfinge no corresponde con los datos que se nos han dado, se, se mide por la erosión por el agua y por el viento, de, y, y esto se compara con la misma erosión por agua y viento de todas las otras zonas arqueológicas que están a su alrededor, okay. las otras zonas que están a su alrededor, todas machean, o sea, hacen eh, lógica con esto de 2.500 años, pero la esfinge, en particular, si se utilizan los mismos métodos por erosión, nos da que es de casi 12.000 años de wow. antigüedad, y sí. no hay forma de debatirlo, porque los mismos orígenes, ellos los... los lo, lo menciona, cuando te acuerdas, por eso te decía que este dato era súper importante, porque estos, egiptos que, estos egipcios que lleva Alejandro Magno, y que platican con Platón, y que hacen todo este encambio de información, platican a Platón que de hecho esta es una de las cosas que dejaron construidos la civilización anterior, que se queda más probable Atlántida, y que si te das cuenta entonces ya lo ponemos en perspectiva que Atlántida se supone que sí está situada más o menos en, el, en nuestra línea de tiempo hace 12.000 años, o sea que obviamente Egipto es mucho más nuevo, estamos hablando de 3,500 años más los 2,000 que llevamos, 5,000, esto daría que Atlántida existió hace más o menos 17,000 años. O sea, hablando de que entonces sí, la pirámide, pues, sí, la, pirámide la esfinge posiblemente sea de eh, la época de los atlantes, o de la Atlántida. Exactamente, exactamente, o sea, que al menos, vamos a imaginar, no vamos a ponerle nombre a esa civilización, pero es de una civilización, todavía, imagínate, imagínate lo que bueno, estoy 12 mil años anterior a lo que nosotros pensamos que era, que era lo primero, que eran 3 mil, 12 mil años antes, uff, uff, eso... y esto, corresponde muchísimo con la información como tú decías que reciben muchos contactados hoy en día de las pleyades y todo, que sí hay una tendencia muy clara al decir la esfinge no corresponde en nada a la civilización que ustedes llaman Egipto. Pero en Egipto sí se han encontrado como figuras que representan, bueno es que sí tendría que ser porque la esfinge siempre estuvo ahí entonces, exacto. obviamente, estuvo por todos los periodos, ¿verdad? Así es. Sí, exacto, exacto. Y hoy en día se vuelve un tema muy polémico el continuar estas exploraciones, porque el gobierno egipcio es el que maneja los permisos y todo eso, y como te digo, el 20% apenas, se calcula que el 20% apenas ha sido explorado, pero continuar con las exploraciones se ha vuelto un tema a nivel mundial políticamente muy complicado sí. y la esfinge es uno de esos pendientes que tenemos como civilización por explorar, pero al parecer ahorita el clima político es tan complicado que es muy difícil que se den avances que nos puedan ayudar a entender un poquito más. Probablemente las personas que pueden tomar esas decisiones prefieren mantenerlo oculto. Claro, está, es como ya no quieren indagar más, ¿no? Ya sirve como un centro turístico para generar ingresos, que seguramente va a ser de los principales ingresos de Egipto, si no es el número uno, uh -huh. y para eso simplemente ya no importaría el buscar más, el ir más atrás para conocer y tener respuestas sobre estos misterios. Sí, y otra cosa que nos debe llamar la atención, donde te digo que se ve como que hay algo extraño, el científico que llevó a cabo la, el estudio... Robert Scott se llama, eh, de erosión, y que probó que, o sea, probó científicamente que esas, pues, que, que no corresponde, la Esfinge con todo lo demás, eh, fue vetado completamente de Egipto, después de publicar su, su, su análisis, y ya nunca más se le dejó pisar a Egipto. Entonces, eso también, de verdad, que a mí me parece, pues, de las cuestiones más controversiales, porque sí me da a mí la impresión de que hay intereses para que no se sepa, si estuvieran tan seguros de que no hay problema, incluso se le dejaría más apertura para decir ve y chécalo bien, pero la respuesta fue nunca vuelves a entrar aquí. En esta parte que dice evidencias, eh, ¿qué, ¿qué es el texto? ¿qué dice? Sí, según la evidencia geológica los patrones de erosión ah, okay. no corresponden al momento que corresponde donde nos están, nos están este, situando, o sea, te digo, todo lo demás sí corresponde a los patrones de erosión, sobre todo en la parte de la nuca, eh, porque imagínate que la erosión de, de por viento, eh, pues el viento corre siempre de la misma manera, entonces los patrones de erosión, tanto de las pirámides, de las mismas eh, rocas que, que existen ahí, todos coinciden eh, con la datación de Egipto en términos generales, pero si haces este análisis en la Esfinge, los patrones de erosión, te, eh, sin lugar a dudas, te, te, te ubican a la Esfinge 12.000 años antes que estuvieran estas, estas pirámides. Ahorita que estás hablando de erosión, me eh, recuerda la, esta piedra gigantesca que está como sostenida sobre dos eh, puntas nada más, y está partida a la mitad, y que también está cerca de este territorio, está partida uh -huh. a la mitad completamente por una línea recta, es una piedra gigantesca, y no le han dado más respuesta que decir que fue la, la erosión, así No lo he visto, no lo he visto, o sea, me imagino que lo pueden, lo pueden tratar, porque te digo, y, y sobre todo una eros erosión por viento, pero habría que ver los detalles, porque eh, científicamente se escucha muy sencillo poderla eh, justificar de esa manera, pero el desgaste que debería de tener tiene que ir mucho en relación con el tiempo, o sea, ¿dónde están situando eh, el, la creación de esa piedra? O, o, o sea, el estudio científico te, tuve, tendría que, que ser más a detalle, o al menos proporcionar mucho más mucho más detalles. Mira, ahí te, ahí te muestro. Eso. Es? eso se me hace a mí muy complicado de creer que la erosión, porque el, el viento tendría que estar muy focalizado en el centro, y de verdad que Pasar eso, eso, más, eso más parece un corte, porque recuerda que eh, la erosión y los fenómenos naturales no trabajan con ángulos rectos. O sea, la, como tal, la naturaleza en términos generales, los patrones que podemos encontrar en todos lugares no. dados por la naturaleza no corresponden a los ángulos rectos. Exacto. Incluso tiene unas, unos petrograbados ahí, unas figuras como egipcias. Es muy interesante esta piedra, pero no se, le, no se le sabe nada, no se le sabe de historia, ni mucho menos. Mira, puedes ver cómo se encuentra... Ahí, simplemente en el desierto, está partida a la mitad. Sí, de verdad que... Increíble, ah, ¿no? Sí, sí, sí. Son del son tipo de cosas que, que, que abren el misterio, ¿no? O sea, porque ahorita estamos hablando de algunas de las más importantes de Egipto, pero incluso la arquitectura de algunas de las eh, que le llaman tumbas eh, no tiene mucho sentido, ¿no? Porque teóricamente tuvieron que haber hecho la tumba primero y después construir la pirámide. Es, es interesantísimo lo que estamos hablando, estamos viendo ahí la diapositiva de, sí, de la Esfinge, y pasamos a la siguiente, ¿no? Sí, pasamos a la siguiente, que es, eh, ¿cómo empieza eh, todo este tema? Ya hablamos de Moisés, de Jerusalén, de los egipcios, de los romanos, de los griegos, de Platón, de Aristóteles, pero hay un personaje que es importantísimo para entender nuestra realidad de hoy en día y que al parecer también jugó un papel súper importante con Egipto, que es Jesús. Eh, como tú sabes, existe lo que llamamos los años perdidos de Jesús, donde todo apunta a que lo más probable o más factible es que estos años perdidos de Jesús eh, se hayan dado en, en Egipto. Entonces, eh, el Evangelio de Mateo, según esta historia, después del nacimiento de Jesús, a José se le advirtió en un sueño que huyera con su familia a Egipto para escapar de la, de la ira del rey de Herodes, esto lo conocemos bien, permanecieron en Egipto hasta la muerte de Herodes, eh, el momento en el que regresaron a Nazaret. Después la Biblia, como tú dices, esta parte de no querer, eh, pues, da toda la información, guarda silencio sobre el periodo de la vida de Jesús entre su infancia y el comienzo de su ministerio, comúnmente conocido como los años perdidos en los... Eh, eh, ¿Cómo les dicen estos apócrifos? Eh, pues Pero, se mencionan. ¿no? Sí, los libros apócrifos. Es decir, de Jesús solamente conocemos la historia de su nacimiento y después cuando regresa eh, a los 33 años seguramente ya Sí. No tenemos idea de lo que hizo en toda su infancia, ni en su adolescencia, hasta los 33 años, y no se sabe dónde estuvo, ¿cierto? Sí, exactamente, te digo, uh, en base a todo lo que, obviamente no es oficial, porque no, es, no fueron aceptados por la Iglesia Católica para incluirlos en la Biblia, esos documentos indican que él estuvo gran parte de ese tiempo viviendo en Egipto que okay. eh, jugó un papel preponderante al parecer porque pues ahí se le inició en muchas cosas, o sea, realmente Egipto se presenta eh, mucho como una escuela para, para Jesús, para eh, entender un poquito más de la realidad de ese momento y eso nos, nos da un poquito más eh, preámbulo o una visión más amplia de el papel que jugaba a nivel cultural Egipto, y es por eso que te digo que probablemente muchos minimizamos realmente los alcances de, de eso, y, y esto es importante, o sea, Egipto, no todos hoy en día, probablemente por la influencia que tienen en sus conocimientos, en, en lo que ven, en lo que entienden, piensan que Egipto siempre ha sido un país musulmán o lleno de musulmanes, o sea, realmente probablemente nuestro inconsciente colectivo está hecho de esa manera, pero realmente no, realmente Egipto eh, después de que fue conquistado por el Imperio Romano eh, fue básicamente cristiano, creían en Jesús y de hecho hoy en día continúa una parte, más o menos 20 millones de egipcios llamados coptos, eh, que siguen siendo cristianos, la palabra copto se deriva nuevamente de esta influencia griega de egiptos, que significa egipcio y se cree que se usó para distinguir, fíjate, fíjate bien, distinguir a los egipcios nativos de los gobernantes y habitantes de Egipto después de ser eh, conquistado por los griegos en el periodo helenístico, o sea, los coptos que hoy conocemos como la parte cristiana de los egipcios, sí. significaban originalmente como los egipcios originales, porque ya ves que pasa esta conquista de los griegos, y se empieza a, a como lo que nosotros en América llamamos mestizaje, a sí. traer todo esto, entonces ellos incluso se quedan con su idioma egipcio, y le llaman copto, y hasta la fecha es el idioma que ellos hablan, ¿El copto? El, el copto, este 20 millones de egipcios o todo Egipto no, solo 20 millones e incluso hoy ellos como es un país altamente musulmán y los países musulmanes como tú sabes, a diferencia probablemente de pues, los países que siguieron los modelos republicanos de, de las civilizaciones romanas, eh, los países musulmanes eh, aún son regidos por las leyes religiosas y no por las leyes que va creando la sociedad, o sea, la religión es la que crea las leyes, y los países musulmanes, entonces por esta, por esta situación, los coptos se han enfrentado a lo largo de la historia, eh, contra el imperio, por ejemplo, primero romano, después con la conquista islámica, de la cual no se habla mucho, pero realmente después de los romanos, los egipcios fueron conquistados por los árabes, y pues obviamente hoy al ser un eh, grupo, bueno Egipto es una población extremista musulmana pues son muy atacados, es muy difícil ser cristiano en Egipto como te has de imaginar ok eh, vamos a hablar un poquito de eso cómo fueron conquistados por los árabes es súper importante para tenerlo en cuenta porque ellos nunca, o sea ellos originalmente no eran musulmanes sí. entonces Hoy la mayoría de los egipcios son musulmanes. Egipto se, con, se convirtió en musulmán después del siglo VII, después de la conquista musulmana por parte del ejército árabe. Egipto hasta entonces, hasta el siglo VI, IV, había sido predominantemente cristiano y había estado bajo el dominio bizantino. ¿Qué es el bizantino? Pues básicamente todas estas influencias romanas eh, habían, okay. básicamente, es lo que te digo, imagínate que vamos a ponernos otra vez en historia eh, correctamente, y ¿qué pasa? No? Está la civilización egipcia después de Sumeria, coviven o coexisten, no conviven como tal, se ve que sí hay históricamente algunos acercamientos entre los sumerios y los egipcios, pero sí coexisten. Eh, egipcia, los egipcios eh viven casi 3.000 años en su civilización, a finales son conquistados primero por los griegos, termina siendo Cleopatra, la última faraona, llegan los romanos, eh, pasa la, pues, toda esta libertad de la esclavitud israelita, donde crean eh, pues, esta tierra prometida, eh, Jerusalén, nace Jesús, eh, se da todo este tema de... De, de Jesús, pero pues como tú sabes el imperio romano todavía se extendió por mucho tiempo y a partir de Jesús se da en los siguientes siglos, pues eh, en toda esa parte que veíamos en el mapa, tú lo, tú lo logras ver, que se mantiene sobre todo en la parte norte, pues aún todavía la influencia cristiana a partir de los romanos que crean la iglesia romana católica y pues empiezan a llevarla a todo, a todo el mundo, eh, hasta que en el siglo IV, pues se da esta invasión árabe a algunos países, sobre todo pegados, eh, como lo sabemos, en África, y se empieza a crecer a través de la religión musulmana, en toda esta parte del mundo. Ok, ok. Y pues básicamente, eh, vamos a hablar y esto es importante, y esto ya es a lo mejor como para cerrar un poco, y que empezamos a poder tener algunas preguntas del público, pero quiero hablar de qué es lo que presenta oficialmente eh, los propios egipcios, como cuál es su historia, ¿no? Ellos dicen venir de unos dioses originales, originales llamados Samson Or, o seguidores de Horus, que vivían en una tierra que se llamaba Elamenta o la tierra de los dioses, potencialmente esto es Atlántida pero ellos llamaban y este, este punto lo quiero recalcar súper importante porque tiene que ver con otro podcast del que hablamos, ellos les llamaban a estos dioses Anu ¿tú recuerdas cuando tuvimos esa plática de Sumeria y los Anunnaki, cómo se llamaban esos dioses iniciales a los que respondían los primeros? Y que de eso, de hecho por eso viene el término Anunnaki, también se llamaban Anu en Sumeria, entonces esto, esto ya queda súper eh, <coughs> impresionante, y después imagínate el primer faraón como tal que tenemos de esta civilización, se llama eh, Kermen, y que le, le dicen significa el, el que último queda. que queda, eh, creo que, creo desde mi punto de vista que se conecta mucho, eh, nuestra primera civilización sumeria, después la fundación de Egipto, y el, y el que hayan ocupado este término de ano nuevamente, y la cantidad <tose> de referencias que existen a Anu en la civilización sumeria, a mí me indica que hay una conexión clara, pero no sé cuál es tu opinión. Bueno, pues es que ahí es donde ya comienzan las interpretaciones y comienzan estas nuevas teorías, haciendo referencia de estos seres, estos dioses, e incluso de los gigantes. Uh -huh. Sí, porque ahí ya hablamos de los nefilim, hablamos de muchas cosas, y que al final te digo, porque incluso ya lo hablamos, por ejemplo, pues de Noé, de todo el delumio universal. O sea, si te das cuenta, lo que hemos hecho a través de estos podcasts es un poquito más de darle claridad a los sucesos históricos y tratarlos de poner en un punto en el tiempo donde se vuelven algo significativo para entender la realidad que hoy vivimos como tal y cuáles son las influencias que hoy marcan y nuestra civilización incluso habíamos hablado en el génesis de la biblia que se hablaba también de los gigantes de estos ángeles caídos y eh, empataba hacia match también con lo de sumeria Exactamente. entonces eh, los egipcios también en este caso y das esta información de los anu porque donde la explicaron cuando se lo contaron a platón Ajá, cuando se lo cuentan a Platón principalmente, eh, y sí hay unos jeroglíficos que también mencionan sobre todo esto de los Semsum Org, los seguidores de Oros, y lo ponen ellos como el inicio de la civilización, ¿no? o sea que ellos antes de ser básicamente todos humanos eh, comentan que hubo un periodo de tiempo donde ellos convivieron con lo que le llaman estos dioses, ¿no? Y es donde empiezan a. a pues como, como tú lo ves, seguidores de Horus y eh, empiezan a, a seguir al sol, a básicamente hacer la fundación de sus creencias, ¿no? Pero dicen que ellos, eh, pues esta civilización se da a través de esta convivencia inicial con lo que ellos llaman estos dioses en una tierra donde no es Egipto, que ellos le llaman Amenta y que te digo que Platón potencialmente describe como Atlántida la Atlántida, estamos hablando de que todo esto del misterio tendría que ser 12 mil años atrás. Atlántida sí y de hecho todavía hay algo prioritario Atlántida, pero es muy difícil conectarlo porque sí hubo una, eh, un periodo de tiempo pero es muy MU. Pero, pero o sea Atlántida Atlántida es, es probablemente otro tema para nuestro podcast que vale la pena abordar, pero vamos empezando a conectar todos los puntos, como te das cuenta, al menos en las referencias históricas. Sí, Obviamente sí. te das cuenta esa eh, tendencia que tiene nuestra civilización a decir que todas estas referencias históricas a estos conceptos son solo mitología o son solo... Eh, pues historias, ¿no? Porque así es como, así es como se ha tratado esta información de creer que todos nuestros ancestros, por el simplemente de hecho de haber vivido hace mucho tiempo, pues fantaseaban mucho. Y es lo que nos hacen creer. O sea, eso eran así como sus historias, su, su mitología, sus fantasías. Oye, ya que hablamos sobre Sumeria, hablamos sobre Egipto pues yo creo que ya también podríamos seguirnos con Grecia para alguna otra ocasión, con Roma, eh, quizá algo de ahí podamos encontrar interesante con respecto a lo que estamos buscando, que es, son los misterios del origen del hombre y de eh, eh, quiénes somos. Sí, esas dos civilizaciones la verdad que me entregan mucho, porque aparte son las civilizaciones, como te mencionaba anteriormente, con las que tenemos una influencia tremenda, o sea, ellos forjaron a partir de su civilización lo que conocemos actualmente como la de nosotros. Eh, podemos hablar de, pues el Renacimiento, podemos hablar de muchas cosas, sobre todo el Imperio Romano, ya como lo vimos en este podcast, la, pues la influencia que ha tenido hasta nuestros días, o sea, lo ves en la forma en la que están, incluso divididos nuestros congresos, las votaciones, el dinero. Eh, los bancos y eh, básicamente ellos eh, todo creado por Grecia a nivel filosófico de cómo deberíamos de forjar las bases de nuestra civilización y que básicamente son las bases aplicadas lo que hoy vivimos actualmente exactamente exactamente porque la gente eh, eh, muchos no sabemos también eh, solamente vivimos tenemos estamos en este sistema pero no sabemos el origen, y es sorprendente saber que el origen, en su gran mayoría, está en Roma, en lo que hizo Roma, y en lo que nos dejó. Sí, nuestra civilización actual, lo que estamos viviendo, se podría decir que es eh, básicamente a partir de ese suceso, y es cómo se diferencia de, de lo anterior, que fue básicamente Egipto, y, y es por eso que se hace una separación clara, un antes y un después, y nosotros se puede decir que a partir de Roma se considera nuestra civilización y pues nosotros llevamos un eh, calendario gregoriano y muchas cosas este, que tienen mucho que ver con toda la influencia eh, forjada a partir de eso, pero eh, básicamente las civilizaciones antiguas se toman de Egipto para allá y esa transición se da entre Grecia y Roma para entender cómo pasamos de ser una civilización eh, pues sí, este... Como, como tú lo ves, el de, la tendencia desarrollada eh, de las civilizaciones antiguas era muy orientada a la arquitectura de las pirámides, ese tipo de vida, y hay un antes y un después cuando los griegos empiezan a interactuar con estas civilizaciones, y es donde se da a partir de ese punto, pues lo que es nuestra civilización, ya después nosotros, cómo ves esa influencia, el imperio romano incluía España, por ejemplo, se sigue con eso, o sea, si te das cuenta todos esos eh, países fueron católicos, que España por ejemplo, pues jugó un papel preponderante, donde descubre América en de nuestra historia, ¿no? así, y viene y tiene, agarra todos los, todas nuestras civilizaciones prehispánicas y las lleva a, a su civilización, pero que viene muy adaptada de todo lo que vienen de Roma y obviamente los romanos vienen muy influenciados por lo que, por lo que ellos eh, tuvieron de Grecia. Vamos, eh, con algunos misterios que no hablamos sobre, también es interesante saber que hay unos petrograbados en Australia eh, que son egipcios, Ahí... Sí, y, y, y es que eso es algo que es muy importante, porque a mí lo que, a mí, a mí, bueno, y esto ya un día vamos a entrar más a detalle en estas, eh, que ya lo hicimos en, en, en, en podcast pasado, sobre todo hablando de los Anunnaki, ¿qué es lo que te dicen los Anunnaki? Los Anunnaki empezaron a tener las mismas influencias presentándose como dioses, pero en diferentes civilizaciones, por eso es que ves las mismas arquitecturas, las mismas cosas, pero si te acuerdas, por ejemplo, fueron diferentes personajes que llevaron ese tipo de responsabilidades, por ejemplo, Marduk, o fue Enki, o fue Inanna, o fue todo, entonces ellos fueron esas influencias de las que se habla como tal, que eh, hacen que ya que lo vemos hoy en día a nivel general o a nivel mundial, pues vemos una clara tendencia a la misma... Eh, sobre todo arquitectura y sistema de creencias, incluso sistema de, de, de la forma en la que ellos organizaban su sociedad. Oye, te iba a decir que también, en el al parecer, en la tumba de Tutankamón encontraron también boomerangs. Fíjate, no he escuchado nada de eso, pero sí escuché, por ejemplo, y es un tema de ocultismo, de misterio, cuando descubren la tumba de Tutankamón, al parecer, eh, hablando de esas maldiciones o cosas así, una gran cantidad de personas que participaron en esa excavación, y es un dato curioso, ¿de verdad murieron? ¿Sí? O sea, de verdad, sí, sí fue algo comprobable, ah, al parecer una bacteria se soltó al momento de, de realizarse la exploración, pero esa bacteria explica alguna de las muertes, pero hay muchas de otras muertes que pasaron en las personas o en el equipo relacionado que no tuvo que nada que ver con esa bacteria Exactamente, por eso es famosa también, además de que es impresionante la máscara de Tutankamón, precisamente por lo que hubo alrededor del de descubrimiento, ¿no? Howard Carter me parece que es quien descubrió la tumba y varios de los que participaron fueron muriendo y por eso se ¿Fueron muriendo? Que... Exactamente es casi casi como el tema de la película del exorcista eh, ¿Cómo? Fueron, fueron muriendo, ¿no? Fueron teniendo ah, finales okay. trágicos en términos okay. generales Sí, sí, sí, es verdad, es verdad después de, el, de que encuentra a napasusu ¿no? Uh -huh, uh -huh. Ok eh, también había otro otro misterio de Egipto, eh, híjoles, el, ah, el otro misterio de Egipto es también y esto no sabemos qué tan real sea, pero estamos hablando de las placas de oro encontradas en el sótano, no, no, en el sótano no, en la, en el, en Ecuador, ¿cómo se llama? La cueva de los tallos, donde encontraron diversas eh, láminas de oro que el, guard, el padre Crespi guardó, y en una de esas láminas venían representadas las pirámides. Eh, eso también tenía que ver con Egipto, y no sabemos, hay fotografías, recordemos que también estas placas fueron eh, robadas, fueron saqueadas, se las llevaron a Inglaterra, y tenían representaciones piramidales, pero no como los basamentos que se encuentran en Latinoamérica, sino como las pirámides de, de Egipto. Es como si de verdad hubiera existido un contacto o alguien de Egipto haya ido tan lejos como para poder plasmar esos jeroglíficos o estos petrograbados en Australia, por ejemplo, y que tengan un vínculo con los boomerangs que se encontraron en la tumba de Tutankamón, o también, pues, las láminas de oro dejadas en la Cueva de los Tallos en Ecuador, eh, son de las cosas que uno. Eh, lamenta que ya no se puedan encontrar eh, las, los objetos para poder definir si eso era real o era falso. Lamentablemente todo mm -hmm. lo que tiene eh, relación con la Cueva de los Tallos y lo que el padre Crespi guardó, pues fue eh, completamente saqueado. No existe nada de, de eh, esos objetos encontrados en esa cueva, que incluso bajó Neil Armstrong eh, a la Cueva de los Tallos. No, y si te das cuenta todo apunta a que obviamente si hacemos un análisis en esas épocas para una civilización extraterrestre que coexistía en la Tierra era mucho más fácil esa coexistencia sin que hubiera realmente un problema porque pues, ellos básicamente formataban como tal las creencias de los habitantes pero eh, esas eh, coincidencias que tú ves en civilizaciones que no coexistieron como tal en muchos tiempos o que la separación geológica estabas ahí, puedes inferir nuevamente regresando al sentido común que tenían algo en común y creo que es bastante explicado por esta coexistencia que al parecer sí, sí existió de una vida extraterrestre que se presentó de diferentes formas y en diferentes lugares a interactuar con cada una de estas civilizaciones pero que al parecer el plan completo, si sí era esta arquitectura que probablemente sí tiene que ver con estos puntos geomagnéticos de la Tierra, para ayudar a formatar un campo energético mucho más sólido. Podría ser, ¿no?, que las pirámides sean eso, o como una serie de antenas. Uh -huh. Sí, sí te digo, o sea, al final, si esta, estos puntos geomagnéticos son importantes, pueden incluso eh, trabajar hasta de portales, eh, si lo vemos así, o sea, hay, hay una cuestión que no entendemos y que viene a muchas especulaciones, pero que sí podemos ver eh, claramente una similitud en la arquitectura en tiempos en formación y que las influencias del, de las creencias por las que hicieron son diferentes, pero que al parecer estos dioses que proveían estas ideas, eh, o, o estos conceptos o estos mandamientos yo desde mi punto de vista creo que sí si era un estamos hablando de lo mismo oh, muy bien, muy bien interesante lo de Egipto nos acaba de, de llegar las dos, dos horas de transmisión y pues bueno ya las preguntas van a ser después yo creo que vamos a hacer un programa solamente de preguntas de todos los podcasts que ya hemos estado platicando la gente si tiene preguntas, pues eh, podemos ahí recordar algunas de las cosas que se platicaron y respondiendo a, a lo que se tenga duda, obviamente desde eh, la perspectiva de uno, desde el conocimiento por ciertos escritos, porque la verdad, la verdad, pues la desconocemos y, y eso es lo que quisiéramos saber. Claro, y pues aprovecho para mencionar eh, lo del evento, el evento que ahora se, se cambió para el 6 de mayo, esperando que pues las personas que tengan la oportunidad de estar en Monterrey, la verdad va a ser una plática, pues muy a detalle de todos los temas, ¿no? básicamente no vamos a tener límite de tiempo, eh, lo queremos hacer eh, pues muy ameno, con la cena, con el, la convivencia, con las Ay, chelas, como tú dices. Platícanos un poquito, ¿qué, ¿qué se va a hacer en Monterrey? ¿Cuándo, cómo, cuándo? ¿Y qué? Va a ser el 6 de mayo, vamos a hacer esta plática como tal, va a ser un podcast que vamos a transmitir también en vivo, pero que se va a convertir en una plática pues más casual entre nosotros, pero hablando sin un tema en específico, tratando de abordar absolutamente todo sin un límite de tiempo e interactuando con el público, que va a ser súper importante porque a veces el público trae muchas preguntas, historias, y compartir eso y va a ser la verdad que pues muy padre, va a haber una cena donde pues mientras esté el podcast vamos a poder ir este, cenando, comiendo y bebiendo, eh, va a haber una, cuando termine y antes del evento también, pues eh, se van a poder tomar fotos contigo, tú puedes estar en las mesas y al final vamos a seguir esa convivencia eh, desarrollando algunos temas, pero ya con una cerveza que es en un plano pues mucho más informal y pues para todas las personas que les encantan estos temas, se va a convertir en ese ambiente como más relajado de, eh, pues entretenimiento como tal, pero definitivamente muy orientado a la pasión de todo lo paranormal, entonces, eh, pues todas las personas que incluso están en Saltillo, en los alrededores, eh, si tienen la oportunidad de viajar a Monterrey, la verdad es que va a ser una experiencia bastante agradable. ¿En dónde va a ser el lugar va a ser en la capital MX, está en Kitchen Park, eh, a partir de mañana y te voy a pasar el link para que se los pases eh, a las personas, lo que vamos a hacer es que a, la prim a las primeras dos personas que reserven su mesa, eh, mañana ya va a estar habilitado el sistema de reservaciones y eh, se les va a regalar un Google Home, para que lo tengan este, en el momento de, de, cuando se presenten ahí se les va a entregar y todo, y este, a, los, a los dos primeros que reserven su mesa, se les, se les va a dar el Google Home, y pues, que nos ayudes a compartir ahí las formas de reservación, y, y escogen su menú y lo que quieren cenar, y todo eso. Ok, ok, precios y todo eso, ¿con ¿dónde se maneja? Sí, mañana van a estar ya todo disponible, eh, básicamente ya incluido el, la cena, la convivencia y obviamente la participación del podcast, va a tener un precio eh, de $350 pesos, y ya va a incluir esta, estas tres cosas, y ya va a incluir un menú fijo, y ya si quieren pedir más cosas, tanto en el bar, tanto en el restaurante, las van a poder pedir sin necesidad de ni siquiera pararse, van a poderlo hacer desde su celular, y se les lleva hasta la mesa. Oye, está buenísimo y súper barato, 350 ya con la cena, no manches, hasta me dieron ganas a mí de, de ser el escucha. Ahí vamos a estar, la vamos a pasar muy bien. Eh, recuerden, esto será 6 de mayo en Monterrey. Y cuánto, ¿cuánto tiempo vamos a hacer de podcast? Pues yo pienso que probablemente hasta tres horas de podcast como tal, para después dedicarle, pues, un tiempo de calidad a toda la gente, pasarme esa promesa y que podamos. Eh, compartir ahí varios temas, incluso yo diría que dos de podcast y todavía transmitir algunas de las preguntas o historias que tiene la gente durante ese podcast que pasen y que la gente que no pueda asistir a Monterrey o que no esté cerca, pues tenga la oportunidad de también tener el sentimiento de qué es lo que se vivió durante el evento. Perfectísimo entonces así va a ser nos vemos allá en Monterrey ya mañana comienza eh, abiertamente la publicidad del evento con toda la información, así que Pepe pues te damos eh, un aplauso y te agradecemos inmensamente el que nos hayas compartido más conocimiento de un tema tan interesante, eh, yo soy fan de fan de tus podcasts cuando vienes aquí, así que gracias mi hermano por traernos esta, esta información y estas conversaciones tan interesantes. ¿Algo que le quieras decir a la gente? pues nada más, y sabes qué quiero sí mencionar y a ver si tú me puedes ayudar a hacer una encuesta de las personas realmente interesadas en que se diera por ejemplo ese viaje a Egipto, Grecia eh, Jerusalén eh, Sumeria incluso, o sea, ver la posibilidad intensa Roma, y nada más que lo hagamos ahorita a manera de ejercicio, para saber si es factible eh, realizar eh, pues una planeación más específica, y que lo podamos llevar a cabo, sin que se quede nada más ahí en la idea, porque creo que la experiencia como tal, eh, vivirla junto con personas que son apasionadas del tema, eh, sería súper importante, incluso estoy pensando que en estos eh, viajes podríamos hacer alguna colaboración con algún youtuber que esté presente en esos lugares, que también se dedique a esto, eh, y creo que sería, la verdad, una experiencia súper padre, y que si hay apoyo de la gente y a la gente le interesa, no está tan lejana de que la podemos hacer realidad. Me parece que todo va a ser, depende del costo, ¿no? Eh, sí, tal. sí, por eso, eh, va, vamos a medirlo en términos generales, digo, pues, eh, buscar un, un paquete de, de algo, a lo mejor un poquito más especializado, que nos pueda dar precio por, por eh, ser un grupo, porque esa sería la ventaja de viajar en grupo, y tomar paquetes que te hagan descuento en eso, pero la gente inicialmente, porque te digo, hacerlo como una encuesta muy informal, donde la gente más o menos se da una idea, dice sí me gustaría participar, probablemente sí lo podría hacer, y al menos medir el tamaño del grupo potencial, yo sé que va a cambiar probablemente mucho, ya que saquemos precios, que saquemos fechas y eso, pero nos daría una idea, si es si puede ser un viaje, que probablemente entonces, nada más hacemos tú y yo, o que sí podamos pensar en algo más grupal, Ok, interesante, pues bueno, eso se queda de tarea y estamos en contacto, si eh, se puede, la semana que viene ha, haremos otro en vivo. Sí, sí, hay que escoger el tema, ahí te lo voy pasando para irlo revisando, pero sí, definitivamente mi intención es eh, tratar de tener mayor participación, a veces es complicada por muchos temas, pero voy a tratar de buscar ese tiempo y la verdad es que eh, agradecerte nuevamente por el espacio, pero de manera personal la verdad es que me fascina, eh, me fascina estar aquí porque eh, la información como tal, refrescarla, analizarla, creo que fuera de compartirla realmente eh, se queda mucho para mí y es por eso que, que, que me gustaría continuar haciéndolo de manera más eh, regular ojalá, ojalá se pueda hacer, bueno Pepe, nos despedimos, te agradezco y gracias a toda la gente que estuvo esta noche con nosotros, compartan la transmisión vamos a subir algunos eh, clips a TikTok y también a Facebook y a Instagram también lo vamos a subir, así que recomienden los chats recomienden eh, ahí en el chat, recomienden la transmisión, el podcast y nos vemos en Monterrey, también nos vemos en Chiapas, descansen, nos vemos, hasta mañana. Hasta luego